Hola, en este vídeo mostraré el proceso de grabación de mis vídeos. Esto eh, consta de una serie de pasos, los cuales creo al principio. Sin embargo, es posible también que una vez que ya sepan hacerlo, esto sea un poco más sencillo o haya pasos que se puedan omitir. Mi proceso de grabación de vídeos es el siguiente. Primero, es posible utilizar otros programas. Sin embargo, mi proceso es distinto. Para ello, es posible también utilizar otros programas, como VocoScreen. Este permite visualizar los clics y los keys Pre, eh, de apretamiento del teclado, de tal forma que es posible visualizar cómo se interactúa con la pantalla o el desktop. Este programa está disponible en Linux, de tal forma que se puede obtener de los repositorios, y es posible instalarlo en cualquier versión de, de Debian en la cual esté disponible. Es posible que existan otros programas similares. Este programa también permite la grabación de vídeo. Sin embargo, yo me creé un script bajo ffmpeg el cual me permite grabar los vídeos. Para ello, ejecuto un archivo bat el cual se puede ver cómo se invoca. Para ello, podemos verla en propiedades que está en una carpeta del disco, la cual hace referencia a CD2 puntos, ya que en ocasiones es necesario el utilizar este tipo de carpetas. Los programas, generalmente, si están en el directorio raíz, es conveniente crearlos con privilegios de superusuario, de tal forma que no puedan ser modificados por usuarios estándar. En el... Se ejecuta una serie de comandos, los cuales podemos ver aquí. Tengo dos versiones, una para grabación de vídeos de 1080 y otro en versión de 720, ya que es posible también disminuir el tamaño de la máquina virtual de VirtualBox a 720. En este se puede ver que se ejecutan una serie de bat, los cuales llaman a otros comandos. El comando que se llama es ffmpeg desktop video y existe otra, otro lanzamiento al audio. Veamos cuáles son los comandos de ffmpeg. Empecemos con el del vídeo. Este invoca al programa FFMPEG utilizando un buffer de unos 100 megas. La grabación en Windows se realiza mediante GDI Graph utilizando un frame rate de 4, ya que los vídeos que yo utilizo tienen un frame rate de 6 frames por segundo, lo cual es lo mínimo que se puede utilizar en Google YouTube. Por ello, posteriormente acelero los vídeos un 50%, creando un vídeo a un frame rate de 6 frames. También, a la hora de grabación, detecté que es mejor grabar con único hilo o Triad, de tal forma que se graban mejor los vídeos o con una compresión un poquito mejor. Además de que en un frame rate bajo, el, la cantidad de CPU necesaria es menor. También es necesario activar el dibujar el mouse, ya que esto debe ser explícito. Respecto al resto de los parámetros de configuración, utilizo el preset fast, ya que este permite que, que los datos sean levemente comprimidos aunque a, una, a un, aunque a un coste de ejecución bajo. Igualmente, podemos ver cómo son los parámetros de, del resto de la configuración. Por ejemplo, utilizo un formato de píxel en V12, el cual reduce bastante la, el tamaño del archivo. Igualmente, podemos visualizar que en la versión actual no utilizo KBAC, aunque es posible que sea necesario para algún otro, algunos otros tipos de archivo o para algunas compatibilidades. Igualmente, utilizo el tipo de compresión con CRF0, ya que este obtiene unos tamaños similares a un CRF20 realizado con en, en vídeos de escritorio. En otros vídeos, como por ejemplo grabados con un smartphone o con una cámara de vídeo, es posible que el CRF23 sea más aconsejable. Sin embargo, para la grabación de vídeos de escritorio o con grandes superficies en blanco o de un color plano, es posible que el, la compresión con CRF0 obtenga unos valores o unos o unas cantidades de compresión similares en, en el códec LIBX264, el cual está proporcionado por FFMP. Posteriormente, Hago otras recompresiones a estos archivos. Sin embargo, visualicemos cómo es la grabación del audio. Utilizo dos grabaciones de audio. Una en FLAC sin pérdida, realizada a través de un smartphone, el cual obtiene un audio de calidad, y un audio temporal, el cual utilizo a partir de FFMP, el cual graba un, un mini micro que, que tengo y el cual grabo con una compresión a un bitrate bajo y a unos audio rate que obtenga un, un parámetro de compresión que obtenga un archivo de poco tamaño esto graba un audio eh, temporal con el cual sincronizar los resultados para ello una vez grabado el vídeo y el audio podemos visualizar cómo es la, el juntar el vídeo y el audio ya que estos son dos archivos separados para ello voy a la, a la carpeta en la cual almaceno los resultados la cual denominé originales en ella podemos ver que existen varios archivos uno con el audio otro con el audio sin comprimir y otro con el vídeo Resultando como salida un vídeo editado en el cual se pegan el audio y el vídeo tras la modificación. Para ello, voy a Audacity, el cual es un programa que permite visualizar el audio al igual que permite operar en él. Sin embargo, no realizo las operaciones con este programa, puesto que consigo unos resultados eh, que son más personalizables con otro programa. Abro los archivos de audio y vídeo, bueno, de audio comprimido y de audio en alta calidad, de tal forma que con estos audios sincronizo el vídeo. Para ello... Hago zoom en el archivo. El, el audio y el, este audio me sirve para sincronizar ya que obtiene los mismos tiempos que el vídeo, ya que el tiempo de inicio del vídeo es, de, es el mismo que el del audio comprimido. Podemos observar que en este archivo flag se puede visualizar un, una cantidad de tiempo la cual corresponde al inicio del programa o al, al inicio de la grabación. Igualmente, podemos desplazarnos al inicio de la grabación del, del audio comprimido o de baja calidad. Este podemos observar que comienza en una cantidad de tiempo distinta. Anoto, anoto ambos valores y voy a una macro que me hice con Spider para ejecutar una serie de comandos. En ellos anoto el tiempo del comando de grabación en formato OGG o MP4. Igualmente anoto el tiempo de grabación del archivo de FLAC o archivo sin comprimir. Pudiendo ser en este ejemplo 4.752 y 25.329. Estos tiempos y los nombres de los vídeos también los apunto en otra lista, la cual me ayuda a sincronizar en caso de que quiera reeditar los datos. Para ello tengo este archivo, AudioSync, en el cual apunto el nombre del archivo y los tiempos de sincronización, al igual que un valor de aumento del volumen, ya que es posible aumentar levemente la cantidad de volumen, al igual que también posteriormente utilizo la compresión para aumentar todavía un poco más el volumen, dejando una voz un poco más clara, o por lo menos eso es lo que intento. Podemos observar que copio el archivo que, que tengo, el, el nombre del archivo, y lo sustituyo en mi archivo de ejecución. Al igual, lo hago en su parte original o en sus partes de vídeo comprimido. Para ello, modifico las partes del desktop audio y, y desktop vídeo con extensión OGG para el audio y extensión MP4 para el vídeo. Esto me genera unos parámetros de entrada a un archivo de ejecución, el cual me ejecuta una orden en la cual tengo partida por trozos. En la primera parte... Configuro la invocación al programa ffmpeg. La segunda parte invoco al orden filter complex para poder eh, modificar cómo es el audio. En la invocación al texto 11, al, text, al primer texto, llamo a la invocación a, la, a los archivos, ya que llamo a los archivos eh, benchmark.flag y video mp4 para la ejecución del programa. Igualmente, realizo un primer análisis al, al audio, de tal forma que obtengo su volumen medio o sus picos máximos, de tal forma que obtengo un valor el cual me permite modificar el audio para elevarlo levemente, lo cual lo hago en ffmpeg con la orden volumedetect Esto lo configuro y lo ejecuto en, en un programa, de tal forma que ejecuto la, mediante subprocess.run o también lo podríamos realizar medi mediante la invocación en consola o símbolo de sistema, el, el comando a ejecutar, el cual sería el que podríamos eh, componer. Este comando lo podríamos llamar y lo podríamos invocar, de tal forma que viésemos cómo funciona. Podemos hacer una pequeña ejecución simplificada del, de este script, de tal forma que podamos visualizar cómo sería un comando. Para ello, visualicemos cómo sería la parte del comando de invocación, el cual constaría de toda esta línea. Es un comando un tanto largo, por ello es conveniente utilizar eh, o copiar y pegar un comando creado previamente, ya que aprendernos todos estos comandos podría ser una tarea que necesitase de gran capacidad de memorización. Igualmente, con esto conseguimos analizar el audio para obtener sus picos de volumen. Posteriormente, utilizo este otro comando para ejecutar el, la modificación del volumen, la cual la realizo mientras con, con este otro comando. El text 25 correspondería a un volumen obtenido, el cual generalmente obtiene unos valores de 1,3 ya que generalmente intento hablar eh, al mismo nivel de volumen. Sin embargo, en ocasiones eh, es posible que, por lo menos al comienzo, dé lugar a una, a, un cierto, a, a una cierta afonía, ya que si no están acostumbrados a hablar, es posible que esto les requiera un esfuerzo excesivo. Podemos ver cómo es el comando entero visualizado, viendo que existen una orden de invocación a los distintos archivos los cuales generamos previamente durante el tiempo de grabación. Igualmente, cómo se analiza con filter complex el audio, el cual se, el cual se eleva el volumen, de acuerdo al valor o parámetro que obtuvimos previamente. Igualmente, cómo cambiamos la precisión o, o, o la medición del volumen, ya que con 16 bits suele ser suficiente, aunque el tipo double puede tener una, un poco de mejor calidad. Igualmente, se utiliza la orden compact para hacer una pequeña compresión al audio, la cual utiliza esta curva de compresión es posible utilizar otras curvas de compresión. Sin embargo, eh, yo utilizo una compresión a partir de los menos 18 decibelios. O no, a partir de los menos 8, ya que la parte inicial eh, lo, lo mantengo en una recta que es paralela a la menos 40, menos 18, menos 30, 8, haciendo una pequeña compresión mayor en los lados superiores a 0, aunque realmente en el audio, generalmente, nunca me paso... De un, ...de un nivel de, de, de decibelios de menos 1,2... ...o aproximadamente esa cantidad... ...de tal forma que el audio generado final... ...no sobrepasa en ningún momento el valor de 0, ...ya que de lo contrario es posible que se originen... ...algunos tipos de ruidos. Igualmente, el formato de salida que utilizo... ...es un audio de bastante calidad... ...el cual utiliza el códec de compresión AAC... ...en, en un bitrate de 48K... ...aunque generalmente es también posible... ...utilizar la, el, el bitrate a 44,1... ...ya que es el audio de calidad de CD... ...sin embargo... El audio 48K supongo que será eh, una cantidad que se pueda utilizar en el futuro, o con la compatibilidad de los ordenadores. Sin embargo, en calidad CD sería 44,1K. Esto lo grabo con la mayor calidad posible, ya que posteriormente se nota levemente la calidad. También es posible grabar el audio con un bitrate menor, poniendo un guión a b y un bitrate que esté en cer cercano a los 22K. Sin embargo, este audio se suele quedar en los 64K, lo cual es una calidad eh, levemente superior ya que es posible que posteriormente se haya reeditado el audio al juntarlo con otros sonidos, como por ejemplo música. Esto me genera un vídeo, el cual tiene sincronizado el audio y el vídeo, con el audio de una calidad eh, bastante buena, el cual se denomina Benchmark Desktop Video Edit. Esto me permite grabar el audio con un dispositivo móvil o smartphone, el cual he comprobado que obtiene unas grabaciones de audio de bastante buena calidad para la voz, ya que es posible que este tipo de dispositivos, los cuales están específicamente diseñados para crear grabaciones de voz, o llamadas de teléfono, las cuales utilizan la voz para llamar a través de una red, eh, obtienen unas grabaciones que son de muy buena calidad. Igualmente, eh, posteriormente, una vez sincronizado el audio y el vídeo en un archivo llamado audio y edit, utilizo CadenLive, Live, el cual me permite editar eh, los vídeos, aunque realmente en algunas ocasiones no necesitan eh, la edición de los archivos. Sin embargo, es posible utilizar CadenLive, Live, ya que es posible... Eh, la incorporación de unos títulos de entrada y de salida para la visualización del vídeo. Para ello, se puede añadir un clip o folder, y al igual que otra serie de títulos. Yo, por ejemplo, utilicé esta serie de títulos de en Live, la cual me permite generar un vídeo de, o imagen de entrada, en la cual pongo el título. Igualmente, hago una leve transición, en la cual hago transparentes las zonas superiores e inferiores, de tal forma que se avise levemente de que va a suceder una transición o cambio. Igualmente, en ocasiones utilizo una transición final, la cual... Eh, hace o cambia de color la zona superior e inferior, de tal forma que advierte de que hay una cierta modificación de tal forma que no sea tan brusca la transición entre la imagen inicial y final igualmente eh, últimamente utilizo otra transición, la cual he generado a través de tres imágenes, estas imágenes van generando un rectángulo cada vez mayor o con un entorno en la parte exterior que va siendo más opaco de tal forma que esto es posible comprimirlo con los vídeos de una manera bastante sencilla y obtiene unos resultados de buena calidad o una advertencia de la transición de buena calidad a pesar de no resultar en una gran cantidad de espacio, ya que en ocasiones peco de gastar demasiado poco espacio en mis vídeos, pero bueno, es mi criterio. Yo utilizo unas grabaciones a un virrate bajo y con, unos, y con unas transiciones que generan una poca un poco cantidad de espacio, ya que así genero unos vídeos que los puedo llevar todos en un MP3, de tal forma que que no necesito un frame rate superior. Sin embargo, algunos otros tipos de vídeos con unas visualizaciones y unas transiciones más elaboradas, es posible que necesiten unas transiciones de vídeo superior o con unas modificaciones de, de más, más intensas. También eh, utilizo uno, la llamada al vídeo que creamos anteriormente, el cual eh, tenía en su versión editada, la cual ya tenía previamente sincronizado el vídeo y el audio, ya que a mí me resulta más sencillo sincronizar el vídeo y el audio a través de los audios en Audacity, que posteriormente en otros programas, en los cuales tengo que buscar la sincronización con la apertura de una pantalla o de otro tiempo de audio. De esta forma, únicamente tengo que arrastrar el vídeo y ya tengo generado el, la posición del vídeo. Arrastro el título a la parte inicial, con su transición, y levemente busco el tiempo inicial en el cual comienzo a hablar, ya que ese es el comienzo de mi vídeo. Esto lo ajusto a la parte inicial, teniendo el comienzo del vídeo. Igualmente hago en la parte final, ya que en ocasiones... Eh, genero un cierto tiempo en el cual cierro la llamada a la grabación de vídeo, la cual finalizo posteriormente con, con el cerramiento del programa, el cual realizo de manera manual. Igualmente, pego la, la misma carátula de la portada al final y pego también las distintas transiciones del vídeo. En este vídeo lo estoy pegando con un tiempo de 5 segundos. Sin embargo, en los vídeos grabados lo hago de una manera que se tardan solamente 2 frames, es decir, 0,33 segundos. Una vez hecho esto, ya tengo editado el audio, el cual renderizo con, con el programa Kaden Live. En él pueden visualizarse más opciones, como por ejemplo la velocidad del encoder. Para ello es posible modificar un, un archivo o modificación del, del genérico creado, de tal forma que es posible eh, utilizar este para, para nuevos usos. Para ello es posible añadirlo a favoritos y posteriormente editarlo. En él se pueden mantener la mayor parte de las opciones, sin embargo, en las calidades yo necesito añadir el CRF0, al igual que sustituyo estos valores, dejando el valor de Faster o incluso yo utilizo el valor de Fast, cambiando también la orden Ultra Fast por otra que es más lenta, que es la que utilizo en ocasiones para los vídeos cortos que quiero grabar con menor cantidad de, de espacio, o más comprimidos, utilizando el preset placebo. Sin embargo, este preset placebo cuesta más el, la energía utilizada para comprimirlo que... Cuesta más la electricidad para comprimirlo que el coste del espacio en un disco duro o en un almacenamiento USB. Sin embargo, si va a ser distribuido a multitud de usuarios, es decir, a más de mil usuarios, es posible que este codec pueda ahorrar energía. No sé, es, es cuestión del número de usuarios. En los, los que utilizan compresiones para grandes medios de comunicación, como por ejemplo para la televisión, utilizarán una compresión todavía superior. Respecto al audio bitrate, yo mantengo el bitrate que tenía, sin embargo, en ocasiones es posible dejar un bitrate de 64, el cual es suficiente para, para el audio. Igualmente, es posible modificar cómo se invoca el bitrate, de tal forma que sea uno predeterminado el que se invoque siempre. Utilizando el código de audio AAC. De esta forma, genero una modificación en cada live que no me permite utilizar dos velocidades, la placebo y la fast. Ello, posteriormente, puede generar un script el cual posteriormente se puede utilizar o modificar el, número de, el nombre del MP4 de salida. Este script posteriormente se puede ejecutar, de tal forma que se almacena cómo se grabó el vídeo, por si acaso hay algún tipo de error. Igualmente, se puede invocar a la recompresión del vídeo con la orden Render to File, lo cual genera una recompresión del vídeo con las pantallas de entrada y de salida. Igualmente, es posible modificar algunas otras partes del vídeo, como por ejemplo, eliminando o cortando el vídeo. Se podría eh, añadir aquí un corte, de tal forma que con el botón derecho pudiésemos cambiar las opciones. Igualmente, podemos desagrupar el vídeo y el audio, de tal forma que éste se visualiza de otra forma. También en ocasiones es posible modificar la velocidad de reproducción del vídeo, ya que en ocasiones, en zonas de silencios excesivos, o es posible visualizar el, el vídeo en zonas que, de manera acelerada, de tal forma que se puede utilizar un valor multiplicador para la velocidad. Esto debe desagrupar previamente el audio y el vídeo, de tal forma que únicamente se modifique el, el audio o el vídeo, ya que de lo contrario el audio queda eh, extraño, o puede ser como interpretado como hablado por los pitufos. También puede guardarse esta macro de utilización de line, a la cual se le puede dar un nombre, de tal forma que podemos guardar cómo se, cómo se hizo las modificaciones y posteriormente reeditar el vídeo con una cantidad de modificaciones previamente hechas ya realizadas. Una vez hecho esto, se renderiza el archivo y genera un archivo final, el cual son los vídeos que estoy realizando actualmente. Es posible que existan otras visualizaciones. Por ejemplo, en Ubuntu Studio existen otros programas para el diseño de vídeo o videoproducción, como por ejemplo Blender. En Blender se podrían crear cualquier tipo de visualización y podría permitir unas ediciones de vídeo que fuesen muy complejas. Igualmente, se puede utilizar OBS Studio, el cual permite la grabación también de vídeos de escritorio, incluso la, llama, la llamada a otra grabación de, de vídeo en la cual nos podemos grabar la imagen de, de nosotros mismos mientras realizamos el vídeo. También es posible utilizar PTV u OpenShot para realizar las, las distintas modificaciones y ediciones del vídeo teniendo unas transiciones que pueden ser de mayor calidad o mejores que las que yo realizo, ya que las que yo realizo son muy simples. Una leve transparencia y otra de, y, y otra de opacidad, de generar solamente el, un marco que se va cerrando en el centro. Igualmente, eh, realizo, se pueden realizar otras transiciones a través de rotoscoping, de tal forma que se puede generar una zona que de transparencia la cual se puede ir modificando y ampliando o reduciendo modificando las posiciones de las coordenadas de ciertos nodos del contorno, de tal forma que estos series de vídeos también generan unas transiciones que suelen ocupar bastante poco y que pueden ser bastante curiosas. Bueno, eso ha sido todo. Espero que hayan visto cómo con Boco screen se pueden utilizar el teclado y los punteos de, de los clics del ratón, lo cual mejora mucho la visualización, ya que en ocasiones el puntero del ratón es detectado y visualizado de una manera diferente en Windows que en Linux ya que la, la, la captura del, del puntero del ratón, realizada por FFMP, en ocasiones utiliza un puntero el cual es de unas dimensiones predefinidas. Bueno, eso ha sido todo. Pasen buen día.